El salud porque sigue también en sus funciones, no sé cómo hace para dividirse todo y también candidata a intendente por el departamento de Rivadavia, Alejandra Venerando, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por invitarme Raúl, a vos, a todo el equipo, la verdad que muy contenta, caminando, recién terminando una caminata en uno de los barrios, la verdad uh -huh. que bueno, trabajando no solamente con el equipo, sino escuchando por supuesto a los vecinos las claro. inquietudes y además mirando las realidades, porque una cosa es lo que a uno le puede parecer o, o lo que pueden transmitir, pero otra cosa es mirar las realidades. Bien, ¿y cómo va esa, la campaña? Eh, ya han visitado, sé que han visitado varios barrios, ahora ¿cuál es el, el desafío? Ya estamos prácticamente en... muy cerquita. Exacto, sí la final, sí Bueno, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, vos sabrás uh -huh. que ...a través del Ministerio de Salud... ...el conocimiento que uno tiene del departamento... Eh, bueno, es importante ¿no? porque en definitiva no solo con los operativos sociosanitarios sino también eh, con eh, los centros de salud nosotros realizamos todos los años eh, se realiza un diagnóstico de situación de lo que significa bueno, eh, la situación de, de, de los barrios colindantes a, a los centros de salud por lo tanto un poco esto uno ya lo viene conociendo y por cierto a partir desde mi decisión eh, de postularme como candidata a intendenta, eh, se hizo un poco más de énfasis lógicamente en poder conocer, transitar otros espacios que eh, lo, durante todo este tiempo no habíamos podido visitar. Uh -huh. La verdad que muy contenta, eh, el recibimiento y la aceptación es buena, así es que esperemos bueno, que podamos seguir trabajando con los vecinos y con este equipo en construir un Rivadavia eh, totalmente distinto, eh, en planificar... En, en generar gestión con los vecinos, porque yo creo que lo más importante que tenemos es precisamente eso, trabajar con el vecino. Bien, escucharlo Escuchar. y sobre todo, eh, ¿qué reclamos son los más fuertes que ha escuchado Alejandra? En principio días? te diría que hay una falta de gestión, ¿no? Nosotros uh -huh. hemos podido evidenciar en esta escucha, eh, con respecto al territorio, la gestión territorial no está trabajada, no está articulada, Vuelvo a decirte, yo creo que cuando hay una planificación y cuando hay una gestión territorial se trabaja articulado con las uniones vecinales o con los vecinos y se pueden generar diferentes estructuras. Hoy por hoy, eh, este municipio no tiene estructuras, eh, infraestructura muy, muy básica, eh, más allá del tema de que lo que sí reclaman tiene que ver con el estado de las calles, con claro. la falta de veredas, eh, de plazas recreativas que no hay, eh, independientemente de lo que también hay sectores que reclaman el ámbito de la seguridad y lo que hablaba recién de la infraestructura que el departamento no tiene. ¿no? Uh -huh. Así es que mucho tiene que ver con esto, parte de lo que nosotros proponemos eh, está focalizado en principio esto que yo te contaba eh, de la escucha con el vecino y eh, nosotros consideramos que tiene que haber una gestión para y con el vecino. Y dentro de esto, una de las propuestas es tener eh, un consejo barrial o un consejo de vecinos uh -huh. donde participen las uniones vecinales porque eh, uno entiende que el municipio no, no puede hacer todo solo. Claro. Entonces si se hace en equipo y sobre todo eh, con esta planificación y con este trabajo que se debe organizar desde precisamente la base que es el barrio, eh, los fondos van a ir dirigidos adecuadamente a las necesidades que el vecino te propone. Uh -huh. Sí, ¿quién, ¿quién conoce más la realidad del, del barrio que, que, que el, el vecino, vecinal? ¿no? Exactamente. Que está en contacto con ellos. Sí. Y eh, Rivadavia tiene como dos realidades muy marcadas. Sí, sí. ¿no? Sobre todo para la zona de la bebida, Marquesado, es, es como otro departamento. ¿Cómo lo ven sí, ustedes? Sí, exactamente, Esto es todo lo que vos acabas de mencionar. Uh -huh. eh, yo no quiero dos Rivadavias, quiero una sola porque tenemos que generar igualdad de oportunidades para todos las, los habitantes del departamento. Uh -huh. Y en esto, por supuesto, uh -huh. resaltar eh, lo que no está trabajado. no. Eh, la bebida, Marquesado son sitios que han sido detenidos en el tiempo, olvidados. Como así también hay otros sectores, hay otras villas que se encuentran dentro de todo el territorio urbano. Cuando uno habla de Rivadavia, cree que es solo un sector urbano, pero también tenemos un sector periurbano, eh, que si bien este, no tiene ese desarrollo que tiene todo este sector, tenemos que brindarle uh -huh. las oportunidades, las posibilidades, las herramientas para que puedan desarrollarse, ¿no? Uh -huh. Ni hablar de todo lo que es el tema de las calles, ni hablar de lo que es seguridad precisamente en estos lugares. Y si decís sí seguridad, no tiene solamente que ver con la seguridad este, policial, ¿no? Que eso es un tema aparte. claro. Tenemos que hablar de la seguridad en, en función de una buena iluminación, calles en buen estado, eh, como dije recién, las plazas recreativas, los chicos que no están en la calle, están este, haciendo alguna actividad deportiva. Eh, cuando hablas de seguridad también estás hablando de poder tener una mejor transitabilidad. Tenemos arterias que están eh, bastante colapsadas porque no hay una planificación cuando se arma un barrio, cómo va a ser eh, este tipo de urbanización o de salidas este, a las arterias principales. Entonces, en horarios picos hay colapso eh, de, de vehículos, sí. ¿no? Tr de tránsito. Por lo tanto, también parte de la propuesta tiene que ver con las ciclovías y no con bicisendas, porque uh -huh. nosotros eh, tenemos en cuenta eh, a la discapacidad. Entonces, cuando vos... Eh, tenés una bicicenda, solamente andan bicicletas Y nosotros entendemos que las personas con discapacidad tienen un transporte diferente, algunas, y necesitan tener esta seguridad. Uh -huh. sí. Alejandra, sí. Eh, sí. sí, perdón, Vanessa. Sí, eh, pero, bueno, justamente quería consultar, nos eh, contaba algunos de los puntos en los cuales quiere trabajar, pero, eh, ¿qué destacaría de lo que se ha realizado en esta gestión y que usted también podría continuar? Bueno, yo creo que el vecino eh, entiende que hay... Eh, que esta gestión actualmente ha hecho barrido, limpieza eh, e iluminación, que es lo, lo que debe realizar claro. un municipio, ¿no? Eso es, es la condición básica que tiene que tener un municipio obligatorio, porque el vecino paga sus tasas, la recolección de residuos eh, y en parte digamos eh, El mantenimiento de algunas de las plazas que hoy se mantienen Porque hay un montón de plazas dentro del municipio Que no se han este, sostenido, no se han mantenido eh, Yo te diría que mejoraríamos eso Por eso mi eslogan, que no es un eslogan uh -huh, en sí. realidad Es Rivadavia está para más Porque se han hecho pequeñas uh -huh. cosas Pero hay mucho más para hacer Y realmente considero que No solamente en esto que preguntabas vos de, del cuidado de, del medio ambiente a través de la recolección de residuos, sino también el mantener los pulmones verdes, que esto es fundamental. Eh, si ustedes transitan por los diferentes barrios van a encontrar que hay. Este, árboles que están muy antiguos, que están secos, porque hay que trabajar precisamente en el tema hídrico responsablemente, la poda responsable también y la forestación y reforestación, que eso no se ha tenido en cuenta. Y entendiendo que cuando uno eh, tiene que tener, digamos, bueno, o, o, o trabajar, digamos, con este tema de la forestación, con árboles adecuados, porque... También eh, nosotros en San Juan nos hemos caracterizado por las moras, <ríe> y las moras sí. son bastante dañinas, ¿no? Exacto, porque, sí. porque sucios, buscan sí. Porque buscan el agua, entonces sí. rompen veredas y todo eso. Entonces hay que trabajar precisamente con quienes eh, sean adecuadamente, o con personal que esté adecuado, digamos, o capacitado en la búsqueda de eh, estas especies para... Eh, la provincia, pero también para Rivadavia, por ejemplo, hemos encontrado eh, en otros departamentos que hay viveros municipales. Antes uh -huh. existía un vivero municipal que hoy no cuenta con ningún tipo de variedad de árboles, ¿no? Entonces, vale. bueno, el vecino, si se ha roto o, o ha, digamos, solicitado digamos que, que tengan un levantamiento de ese árbol o o se haya podado ese árbol, o se haya sacado ese árbol, no se repone. Por eso hablamos de una responsabilidad que el municipio tiene que acompañar, entre otras cosas. Bien. Sí, hay, hay muchas tareas ¿no? que sí. hoy sí. Eh, en el municipalismo digamos, mundial excede sí, el, el, el, el ABL, ¿cómo se le decía La tarea habitual, sí. Esto uh -huh. que acabas de decir justamente tiene que ver con, con que nosotros eh, tenemos que tener... Una ciudad eh, estratégica, yo, yo siempre lo comento, eh, entendiendo eh, lo que vivimos en la pandemia como, digamos, que nos haya dejado algo positivo, ¿no? Eh, los servicios tienen que estar cerca del vecino, entonces generar espacios para que el vecino pueda tener... Eh, digamos, este tipo de servicios más cercano a su casa. Eh, se denomina la ciudad de los 15 minutos uh -huh. en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que aspirar a tener una ciudad eh, moderna, una ciudad que pueda tener, eh, digamos, eh, una disposición diferente, porque sabemos que que es una ciudad de paso a otros eh, a sí. otros municipios y que además eh, tenemos que reflotar todo lo, lo que es la, el área comercial, que solamente hay, digamos, no hay un centro comercial, está situado o por Libertador, o por Ignacio La Rosa, o por Col, hay sectores que, que tienen, digamos, comercios. Eh, pero tenemos que tener, generar un centro comercial donde podamos tener todos los servicios también. Uh -huh. eh, ni hablar del acompañamiento a los comerciantes, a los comerciantes de barrio también, eh, con respecto al tema de las tasas, sí. eh, trabajar con ellos porque, bueno, hay este, empresas que son mucho más grandes y pagan exactamente la misma tasa, que el comerciante de barrio, ¿no? que le cuesta mucho sostener y mantener esa su, su empresa familiar, digamos, su, uh -huh. su comercio. Entonces, tenemos que, que generar para ellos también beneficios, sobre todo para aquellos que este, trabajen con el municipio en el programa... Eh, que se va a implementar que se llama Más Trabajo Rivadavia uh -huh. en realidad es eh, apuntando a la capacitación y, fo y fomentando eh, a profesionalizar el recurso humano de, a los jóvenes de Rivadavia entonces bueno. con esto también se van a ver beneficiados aquel aquel negocio eh, o comercio que incorpore un joven con este pro que esté bajo este programa y que lógicamente este joven este, pueda obtener su trabajo entonces uh -huh. la reducción de las tasas tiene que ver también con esto, si incorporo gente también tengo un beneficio diferente uh -huh. Uh -huh. y además eh, hoy por hoy no existe un registro único en el municipio de las empresas, de los comercios entonces también tener una nominalización porque eso va a apuntar también al desarrollo de, de todos estos emprendimientos articulando con las universidades nosotros sabemos que tenemos que generar toda la nueva tecnología y donde hay un gran potencial es en la universidad. Entonces Bien. creo que si se pueden generar convenios... Eh, entre las universidades, el municipio y todo eh, este tipo de, de empresas, comercios, bueno, vamos a ir creciendo todos juntos. Bien. Sí, ¿Ría? ¿Ría? Sí. sí, perdón Vanessa. Okay. Pero bueno, que <risas> que quería consultar con respecto a eh, la importancia que tiene Rivadavia en estas elecciones, eh, porque para el oficialismo es recuperar un departamento que le ha sido esquivo durante eh, un par de, de elecciones, pero eh, en este en este caso tiene muchas chances de volver a recuperar, como en otro departamento también eh, la pelea va a ser importante con una gran cantidad de candidatos, pero cómo se va a dar justamente esta, esta lucha, esta pelea, entre comillas, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros, eh, lo acabas de mencionar, tenemos una posibilidad muy importante, pero más que pelea, yo creo que son propuestas Bien. Eh, y obviamente quienes las van a ejecutar, ¿no? Nosotros, eh, en mi caso, bueno, yo tengo mucho tiempo de gestión, eh, sé lo que significa gestionar. Hacen cinco años que soy ministra de salud, pero hacen 20, 20 años, además de estos cinco, que trabajo en la gestión. Entonces, no solamente es una cuestión de, bueno, de propuestas, sino sí. de quién las va a ejecutar o cómo uh -huh. se ha manejado durante todo este tiempo, en este caso, cómo me he manejado en cuanto a, a gestionar cosas para el departamento, en mi caso actual para el Ministerio de Salud. Así es que se trata de tener además una un buen equipo de ejecución de las propuestas y además, obviamente, un trabajo articulado. Para mí, eh, parte de mi equipo tiene que ser el vecino. Uh -huh. Y San Juan por todos eh, ha puesto como eh, un gran artillería, ¿no? al frente de. de digamos, de las listas para, para ir por el departamento. ¿Qué es la diferencia, Alejandra Venerando, de, de los otros candidatos del frente? Bueno, precisamente esto, ¿no? Eh, el, la capacitación, el trabajo en gestión. Eh, además de, del compromiso que uno tiene eh, de, de trabajar eh, de manera articulada eh, Con el vecino Que eso es parte de mi esencia no Yo soy médica de familia Soy médica de la comunidad No es algo que me cueste Así es que yo creo que la diferencia Tiene que ver con la gestión La experiencia Y esta articulación con el vecino Bien Alejandra Bueno Muchas para ir cerrando ¿Cómo siguen estos días también de caminata? Eh, bueno, recién justamente terminamos este, de realizar una caminata en el barrio del Bono Green La verdad que, bueno, evidenciando también esto que te comentaba de uh -huh. las realidades eh, Con trabajo también, eh, en reuniones que, que se generan Nosotros tenemos un multiespacio que el multiespacio es para todos los vecinos, hay internet también libre para que aquel aquella persona que tenga que realizar alguna tarea y que no tenga internet uh -huh. estamos cerca, eh, así es que puede arrimarse al multiespacio. ¿En, en ¿Dónde está, recordame? El multiespacio está por calle Libertador Avenida Libertador y Libertad Ahí Bien. nos encontramos y hay eh, distintas planificaciones durante toda esta semana. Por ejemplo, estamos realizando cursos de RCP, de manipulación de, de alimentos. También uh -huh. estamos realizando cursos eh, de liderazgo, porque es muy importante para los jóvenes, ¿no? Sí, que totalmente. también este, aprendan este tipo de... tengan estas herramientas que son de habilidades blandas eh, para la búsqueda de, bueno, de trabajos, ¿no? Eh, también hay una hay un equipo que va a ayudar a armar eh, currículum. Los chicos cuando quieren uh -huh. presentar currículum no no sí, saben cómo hacerlo, bueno. cuál uh -huh. es la experiencia. Jóvenes o adultos, ¿no? Exacto. Bueno, se están brindando todas las herramientas para que el vecino pueda acercarse y pueda contar con ellas. Y bueno, eh, yo creo que es una manera también más, más que importante de ocupar un espacio que no es solo un espacio político, ¿no? Que le demos uh -huh. herramientas al vecino. Bien, bueno, no, muchísimas gracias, gracias Alejandra no, gracias por la visita, a seguramente nos vamos a estar sí. viendo ya de, de cara al 14 de mayo, que no falta casi nada y todos los tiempos se van acelerando Sí, ¿no? ya estamos muy, muy, muy rápido con esto que vos decías recién ya estamos en la recta final bueno, esperamos que la gente nos acompañe por supuesto, nosotros contamos con una provincia que es orgullo a nivel nacional, nos tenemos que sentir orgullosos de toda esta gestión que ha hecho nuestro gobernador Sergio Uñac eh, y por supuesto que, que queremos Podemos continuar con este modelo San Juan. Eh, realmente nos sentimos muy orgullosos, esto se ha visto, está a las claras y, bueno, obviamente necesitamos ganar también para poder seguir con todos los proyectos. Bien, bueno, no, muchas gracias. Gracias. gracias. Chicos, seguimos. Eh, bueno, escuchamos justamente a la candidata, intendente, entonces.